Bueno, hoy entrevistamos eh, a un empresario que se le tiene mucho cariño en la Costa del Sol. Él apostó por Marbella. ...y hace ya mucho año de esto... ...ahora él nos lo va a contar el recorrido... ...pero el señor Bruno y Giuseppina... ...son personas maravillosas... ...trabajan igual que sus empleados... ...porque son una gran familia... ...y todos a una... ...y ellos llevan ya aquí... ...una gran trayectoria... ...hace poco, más de un año... ...que apostaron también... ...por ampliar el negocio... ...dando otro concepto gastronómico... ...y ha funcionado con gran éxito... ...y siguen ideando... Eh, ...cultura, arte, de todo... ...porque es un sitio tan grande que da para mucho... ...así que nos va a contar las novedades... ...y algo que tiene por primera vez este año... ...que apuntar, tomar nota de ello... ...porque va a ser muy interesante y divertido... ...le damos la bienvenida al señor Bruno... ...bienvenidos aquí a este estudio de San Pedro Televisión... ...que además es la primera vez que viene... Sí. ...y que yo estoy muy ilusionada de que haya venido Bruno... ...muchas gracias Elena por el bienvenido que tú me das... Soy muy contento de estar aquí, es un orgullo para mí participar con, con gente de aquí. Hay, en el mundo hay muchas cosas, pero lo más importante también es vivir con la gente donde vivimos nosotros, que se traen pan cada día, sí, no tenemos es, con eh. los vecinos, tenemos... En la historia de, de todo, los vecinos son mucho más, más importantes que... ¿Qué más? Mm. Es más importante porque cuando uno necesita, tiene necesidad, ¿dónde claro. vamos? De un vecino. Sí, es verdad. Entonces, dice, ¿Quién sí. es tu hermano tu vecino más cercano? Ahí sí, en sí. Entonces, estar aquí para mí es un gran placer. Me ha invitado muchas veces, no ha venido, pero esta mañana estoy muy contento de estar acá. y yo también, Bruno. Estoy vamos muy a hablar de, de la estar aquí. Me gustaría hablar de la trayectoria porque yo he, he dicho que son muchos años. ¿Cuántos años? Estos Bruno? años son 25 años. Estamos haciendo la fiesta de 25 años del Grupo de Bruno en España, porque antes nosotros en Alemania, en Suiza también hemos em, tenido eh, gastronomía, pero a, a, al final hemos decidido de venir aquí a la Costa del Sol. Eh, no hemos arrepentido, estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos una clientela muy fiel, eh, somos contentos de dar a Marbella un empuje. ...porque el extranjero que viene aquí en Marbella... ...quiere volver en su casa con un buen recuerdo... Sí, ...entonces sí. nosotros estamos haciendo el posible... ...que aparte el negocio que estamos haciendo... ...el, lo, el lo empleado que tenemos... ...los 200 empleados que tenemos... ...son 200 familias que nosotros damos a comer... ...pero al mismo tiempo damos una empuja a Marbella... ...porque vuelve en su país con un buen recuerdo... Uh -huh. ...aparte la, la belleza de Marbella... ...el sol... ...el clima de Marbella, pero también una gastronomía. ¿Tenéis, no tenéis un hijo nuevo que se llama Dos? Sí. <ríe> es un hijo más. <ríe> Ahora tenemos un hijo más que se llama Dos. Somos orgullosos de tenerlo porque mira la gastronomía oriental... ...y la gastronomía mediterránea. Es un complejo muy grande... Eh, tenemos mucha posibilidad de hacer eventos, bodas. Ahora tenemos una boda muy importante en el mes de octubre, y eh, ahí tiene que ser nuestra tarjeta de visita porque queremos dar todo nuestro saber hacer en, esto, en esta boda que vamos a tener. No es solamente bodas, tenemos mucha empresa que hace la fiesta, eh, la de empresa. Uh -huh. ...de Navidad, tenemos cumpleaños, tenemos... Ya tenéis los menús de Navidad, Bruno, no me diga. Sí, ahí tenéis sí, ya los noche de la vieja, ya tenemos nochevieja. Sí, vieja. bueno, bueno. Eh, vamos a tener espectáculo de música, de gastronomía, de servicio. Nochevieja uh -huh. también tiene que ser una tarjeta de visita. Estamos uh -huh. también... muy contentos de poder organizar toda esta es un nivel diferente de da Bruno, es siempre da Bruno. Eh, un servizio un pochino differente, un plato differente, perché abbiamo abbastanza da Bruno qui. Non vogliamo andare in Málaga, in Madrid o in Cádiz, che sarebbe molto leco, quindi, vogliamo stare qui con altre. Dirección de gastronomía. Bruno, como es tan grande, es tan espacio, yo he, he escuchado a algunos empresarios y tal que iban a hacer también como tenéis un proyecto de hacer como centro de negocio también, dentro de dos. Centro ¿no? de ¿no? negocio y centro de formación. ¿Cómo funciona este centro? Nosotros de hemos negocio? partido con, primero, con primera fase, eh, digamos, la primera etapa, gastro, eh, nuestro restaurante gastronomía. Uh -huh. Ahora estamos eh, llevando mucha, muchos eventos, estamos planeando muchos eventos hasta Navidad, tenemos eventos para el año que viene y a poco a poco estamos montando también centros de negocios, centros de formación, porque el objetivo es nacido esto, que el centro de formación que nuestro empleado pueden que sé, una vez a la semana que tenemos ahí un cocinero o una persona que mire el, el, el servicio, pero, para la formación del personal, Ajá. porque tenemos mucha gente buena, pero después alguna vez perdimos, no tenemos tiempo nosotros material, para, para que enseñamos a nuestro empleado. Ajá, empleado. Sí, gente claro. buena, que se le damos un, un empuje, un pequeño empuje, puede dar mucho más. Pero esta nació de este negocio que... De la hora, que a partir de ahora hasta la Semana Santa tenemos siempre tiempo en, en uh -huh. invierno. Esto es la fase que, que estamos pensando en montar el año uh -huh. que viene. Maravilloso, ¿no? Yo no sé por qué este, este verano he escuchado mucho hablar de que había mucha demanda de cocineros, de profesionales. Muchísimo. Nosotros en el futuro este vamos a tener mucho problema para esto. No sé si lo hemos hecho bien o hecho mal, pero la idea es formar nuestro personal. Con, porque la riqueza nuestra, imagen que nosotros ponemos, empujamos, damos lo mejor, lo mejor, pero la presentación, cómo lo presentamos y cómo, cómo sí. el personal está con los clientes, ese es un, un punto interrogativo alguna vez. Tenemos, entonces tenemos que estar preparados, pero esto pasó. Claro la, la vasomía... calidad que damos, la calidad, el ambiente il locale che abbiamo investito moltissimo denaro, también la presentazione dello prodotto. Claro, la gastronomía tiene gastronomía que influir mucho en, en lo que es el turismo también, se vive sí, del turismo okay. y la gastronomía es una base fundamental, además de la playa, de tenerlas limpias, sí. etcétera, etcétera. Otro tema que me hace mucha ilusión que hablemos de él, lo estaba reservando ahí, para al final, es que hay una fiesta que hay muchos alemanes aquí en Marbella, en la Costa del Sol hay muchísimos alemanes, y bueno, pues ya llevamos años escuchando Stoberfest, que antes aquí no se sabía qué era esa fiesta, de dónde venía, qué trajera típico, qué Astronomía, Bueno, pues por primera vez en dos se hace Oktoberfest. Bruno, nosotros cuénteme. Ve, nosotros venimos de muchos años de Alemania, uh -huh. entonces sabemos que pues, tiene la cultura alemana, hablamos alemán y yo nunca he estado en un Oktoberfest, tengo que decirlo, pero no pasa <risas> nada. Yo sé que ahí eh, en Múnich estos eh, es el final del mundo, pero nosotros, nuestro piccolo, en el pequeño nuestro, Aquí hay muchos alemanes, mucha comunidad alemana y no solamente Alemania de alemán, de alemán pero tenemos eh, suizo, tenemos austríacos que viven aquí, que hablan sí. alemán. Entonces, este entonces, es, es Oktoberfest que estamos montando es que queremos invitar a todos nuestros clientes para que se pasan, Es un momento, una tarde ...volver a tener el ambiente de Alemania. <ríe> ¡Qué bonito! Bueno, a ver, ¿qué, cómo, mmm, ¿por qué se hacen estas fiestas? Pues vamos a explicar un poquito si... La, el... la fiesta de, de otoño es así, la es así, fiesta ¿no? de otoño, sí. Mm. Y se eh, hace con barriles de... O sea, la tradición es eh, eh, la cerveza, la fiesta, ¿no? La fiesta ¿Ostove? de la cerveza. Sí, esto nace en, en Bavaria, ¿no? En Bavaria, Bavaria, sí, Bavaria? Ma, ma, yo, ma, yo en Múnich. Eh, ahí se, se abre la primera... La primera Barrica, de, barrica ¿no? de, de, de cerveza. de cerveza ¿no? y después se hace la típica salsicha alemana, que todo el mundo mm. come salsicha. Hay codillos de cerdo, hay eh, chucrut, el kartoffelsalat, salat ensalada de patatas. Mm. Toda esta, esta cosa típica de allí lo vamos a presentar en dos sábados a partir de la 1 y además producto típico de ahí no traído de producto ahí no como la... Ahí. porque la cerveza es diferente a la cerveza que tenemos aquí y tenemos una cerveza alemana y una cerveza de aquí claro también Entonces... y, y las salsas son diferentes porque también yo cuando he estado he visto que hay diferentes tipos de salsichas. hay unas que hay blanca hay sí, diferentes sí, sí. o sea, para todos los gustos ahí es para probar todo porque está es exquisito ¿eh? sí, gracias Elena, bueno pues sabes que yo tengo el traje y todo ¿Tú vienes con traje? Ye okay, bueno. claro, yo okay, voy bien. con traje y Pepe con sombrero tirolés. Ah, <risa> ya se pone la una vez, alegría. Ya ahora la tenemos está un la DJ, fiesta. tenemos música que sí, está Con música típica también de sí, ellos, ¿no? Sí, eh, vamos a tener, es un, una sorpresa, hemos pedido una sartén grande, grande, basculante, que vamos a hacer una minestra. No eso no es de Bavaria, es eh, italiana. Pero queremos conectar. Claro, una la, fusión, la, una la fusión. alemana y media italiana aquí uh -huh. en España. Y uh -huh. e, e con esta vamos a hacer, durante que la gente se divierte con la música y todo, vamos preparando una minestra, poco a poco, poco a poco, poco a poco, que la gente puede ver. ¿Cuándo está terminado? ...vamos a comerlo todo... ...bueno qué maravilla, la verdad es que es una fiesta muy bonita... ...y yo me parece muy buena idea que la traiga usted aquí a dos... ...para celebrar y, y tener la oportunidad de probar... ...lo que no normalmente no podemos probar... ...porque normalmente no hay un sitio... ...que tú puedas disfrutar de una comida alemana... ...de cosas típicas... ...entonces ahí pues sí lo vamos a poder hacer... Sí, ...y porque, bailar y todo Sí, ¿no? porque se tiene que crear siempre un ambiente... ...cuando se crea un ambiente se puede... Se puede... La gente viene, si può vendere quasi di tutto, però è importante creare un ambiente. E noi lo creiamo con decorazione, con banca, quitiamo la nostra messa, poniamo la messa di... De, de un pueblo, de una fiesta de pueblo. Claro, esta, esta. de madera, sí, con los banquitos sí, y todo sí, el mundo sí, comparte, a ¿no? Sí, sí, así. Claro, y luego yo sé que toman como unos chupitos y es sí. muy gracioso, porque aquí a lo mejor decimos arriba, abajo, adentro, y ellos dicen uno, dos, tres, pero en alemán. Que sí, no, sí, no sé sí. cómo se dice, no I me acuerdo. Ice. Ahí vamos a aprenderlo, ¿eh? ¿Cómo sí, sería? Sí. Eins, ice. Zwei, ice. Three. Three, que ya va adentro, ¿no? <ríe> Así que tenemos que ir aprendiendo estas cositas para brindar luego con vosotros. Sí, y sí. esto será, vamos a recordar la fecha. Eh... La fecha es ahora el sábado, a partir de la 1 hasta las 5 de la tarde. Uh -huh. O sea que hay fiesta para adentro. Eh, en dos barrios. Es importante reservar, ¿no? Habría que. Eh, mejor reservar... reservar, se puede reservar al eh, 952 0000 772 uh -huh. 952 000 772 y quiero aprovechar para invitar a todos mis amigos, todos mis clientes, no solamente alemán, suizo eh, eh, austríaco, que son muchísimos. El presupuesto, lo, todos los es españoles que nosotros vivimos aquí, hace 25 años que son orgullosos de estar aquí en España, de invitar a toda la gente de aquí uh -huh. para hacer una fiesta. Entre nosotros, no podemos mirar la etiqueta, si está perfecto, si eh, eh, la cucharita está a la derecha o a la de izquierda, como tiene que ser, pero una fiesta... Desenfadada, desenfadada eh, sí, entre amigos eh, hacemos una fiesta. Y el, que de no te, y el que no tenga traje, no importa, <risa> no, <risa> no importa, el importante es llevar el espíritu de Bavaria. El espíritu, el espíritu. <risa> eh, quiero contar contigo, Elena, contigo. Claro. para que me podéis ayudar en esta, en esta idea por que supuesto que si no tenemos que poner todas las fotos para que el que no haya podido porque no esté aquí este año que lo sepa para el año que viene porque me imagino que el año que viene también, más grande. hay cosas que son tan bonitas que hay que conservarla, ¿no? Como esta, va, va ¿no? Vamos a ser más grande eh, Bruno, ya que está aquí, vamos a aprovechar porque he dicho que hemos entrado en otoño Que no parezca que es otoño por el tiempo que tenemos Pero me imagino que también hay algunos cambios en la carta habitual que tenéis ¿Habéis hecho algún ya, cambio gastronómico? Sí, ahora, ahora vamos a sacar una carta de... Nosotros, aparte de la carta que tenemos 25 años, pero tenemos más o menos lo mismo Vamos tocando siempre de vez en cuando, pero tenemos una carta de temporada. Eh, hemos tenido la carta de verano con mucho, mucho éxito. De verdad, tengo que decir: mucha gente este verano se han quedado, que hay un poquito menos. ¿no? Gracias a Dios, estamos al ritmo de siempre. Uh -huh. eh, ahora vamos a sacar la carta de, de otoño, que a partir de, de la mitad de octubre está lista, hasta, hasta la Semana Santa pero bueno, seguís con el espacio oriental ¿no? de comida japonesa esto, esto Eso se mantiene esto dos, siempre 100%, ¿no? se mantiene. es una maravilla ¿eh? hemos se comido mantiene. ahí un atún que yo no he comido una cosa más deliciosa en mi vida ¿eh? como estaba preparado esa era una maravilla tengo que decir que todavía eh, el dos es un niño tiene que crecer pero el orgullo que tenemos que la gente que viene ...está todo súper contento, eso me ayuda mucho... ...la parte moral de una persona que necesita... ...que los clientes cuando se van sean contentos... Sí, ...tenemos por ejemplo un brunch el domingo... ...que es una maravilla, todo el mundo está súper encantado... ...y es... Eh, ...la calidad que le damos, el precio que le pedimos... ...es extraordinario. En su casa hemos vivido muchas galas muy bonitas... ...que no vamos a olvidar nunca... Eh, con el padre ángel mucha fiesta pero la semana pasada hubo premios al a los periodistas y yo fui una de las mmm, galardonadas y premiadas en este día que no pude ir pero que en su casa en dos se me otorgó también un premio que en este espacio me lo van a venir a entregar porque ya que no pude estar pero fue en dos ...y fue algo espectacular, fue algo muy bonito, me ha contado sí. todo el mundo... ...que la puesta en escena y todo, eh, fue precioso... ...y fija, fíjese usted que no es un premio que nazca de aquí, de Marbella... ...que vienen de Brasil, de Brasil. vienen de otro país, a otorgar estos premios... ...y a la voz de la comunicación, y es muy interesante como Estamos Marbella... Hoy. Atrae, ¿no? Como un imán sí, sí, que atrae sí, sí. tantos países y tantas ideas y que formemos parte de ella, ¿no? Yo, sí, parece nosotros muy bonito. estamos súper contentos. Es el resultado de, de la administración aquí de Marbella, de cómo llevan a la ciudad. Yo, yo vengo poco en San Pedro, ¿no? Porque no quiere venir. A mí San Pedro siempre me ha encantado porque la diferencia que veo entre Marbella y San Pedro, cuando yo estoy en San Pedro estoy casi más en España. Yo estoy... Claro, sí, es diferente, es diferente, Es diferente, el ambiente es diferente, es diferente pero ahora subiendo de arriba, del de restaurante de Bruno subiendo de arriba, ha cambiado muchísimo, sí. ha cambiado muchísimo, y esto es una alegría. O sea, que, que vendrás más, más. quiere decir que vendrás más. Vendrás más, <risas> eh, es una alegría ver que la ciudad está bien cuidada, es importante para sí, el, la fuente, nuestro también, negocio, o. para nuestro negocio. Per San Pedro, per España, para todo, la gente viene, porque está bien atendido, sea, sea en la, a la calle, uh -huh. sea en una tienda, sea en el restaurante, sea en el ayuntamiento, bien y, atendido. Y está ¿eh? todo lleno, siempre todo está lleno, su negocio también, que está también muy atendido por su hija Marcela, que es un sí. encanto... Y que bueno, pues hay que delegar muchas veces los hijos, porque no se puede uno cargar con tanto peso no, encima. No, no, tenemos que ahora. Hay que delegar en los hijos. A ese, gracias a Dios tenemos dos hijos aquí, que uno mejor del otro, que es como llevan el negocio, somos súper contentos. Uh -huh. Bueno, señor Bruno, pues nosotros sí que estamos contentos de estar aquí con usted, que haya podido venir a. Bueno, pues, Hablame, de tú, es verdad, Bruno, ve que Hablame. se me olvida yo con esta educación que nos dan los padres, sí, que nos enseña luego eh, eh, no hay que tratar a la gente de usted, que esta con sí, confianza sí, sí, de sí, tú, sí. y se te queda desde pequeña, como dice mi madre, que las primeras papillas nunca se digieren, sí, ¿sabes? Sí. y te lo encurcan tanto que al final, que nada, aunque me esa. digan, no, háblame de tú, pero se te va el, lo de usted, ¿no? Pues, Bruno, muchísimas gracias, y ya conoces el camino, sí, Espero que vengas más veces, okay, porque okay, ya sabes dónde estamos, y estamos en paso. Si no es aquí, vamos nosotros allí, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a una, pues iremos una vez a su terreno, como muy va bien. a ser ahora en Octoberfest, que haremos fotos muy bonitas de esa Venís, gran eh, fiesta. dice, dice a vuestros amigos también que hay una fiesta particular, uh -huh, ¿claro? eh, popular, es que la presencia de nuestro cliente, de nuestro amigo, es muy importante. Se hay que ir colgado en las redes sociales para que todo el mundo tenga esta gran noticia y pueda disfrutar. Así que enhorabuena, señor Bruno, le mandamos también un beso a Giuseppina, que Gracias. es una persona tan trabajadora y formáis un equipo los dos tan grande que es increíble. Así que enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Nos vemos Gracias, Elena. Topperfest próximamente. Sí, sí. Sábado. Damos paso a publicidad. Volvemos enseguida.